¡Hola! Hoy vamos a hacer un helado de moras. Estas moras son de morera, del morus nigra, un árbol y son de color así oscuro. Las hay también claras, que aunque eh, se pongan maduras siguen estando claras, es otra, otra especie de, de morus. Estas moras tienen la ventaja para hacer el helado o las mermeladas de que eh, no tienen ese huesecillo, esa maderita que tienen las moras de zarza y no hace falta luego pues tamizarlas ni pasarlas por ningún colador ni nada para no, no, porque no nos vamos a encontrar esa pepita. Y lo que sí tenemos es el rabito y si nos queremos entretener como un ejercicio de meditación casi ¿no? de irse de lo quitando pues lo podemos hacer pero realmente luego cuando lo batimos todo tampoco es que molesten esos tropezones. Estas son las hojas y aquí se puede ver cómo cuelgan las moras de un morus nigra, de una morera común. Todo el árbol en realidad tiene propiedades medicinales, pero eso ahora no lo vamos a tratar. Se podían secar las hojas, pulverizar y tienen varias aplicaciones medicinales también, pero ahora solo vamos a centrarnos en el helado con estas deliciosas moras. Vamos a mezclar todos los ingredientes en el vaso de la batidora para hacer el helado. Ponemos un vaso de nata, también podría ser un yogur si queréis que tenga algo menos de calorías, también, también queda bien. Vamos a utilizar la misma medida luego en en el texto pondré las, los pesos pero ahora lo vamos a hacer con medidas de, vamos a utilizar un vaso de nata o un vaso de yogur la misma medida de moras una que se ha quedado pegadita y la mitad de medida de azúcar invertido yo no le echo azúcar de otro tipo, solo le echo azúcar invertido que el hago en casa también el azúcar invertido consiste en separar la sacarosa en sus componentes una molécula de fructosa y una molécula de glucosa lo que nos va a proporcionar es luego esa cremosidad en el helado porque baja el punto de cristalización y, y el punto de congelación y hace que no se formen esos cristalitos que que impiden que luego se haga una bola así nos va a quedar bastante cremoso entonces utilizamos yo utilizo medio vaso de, de azúcar invertido, este azúcar la, la podéis hacer un día Pod, eh, podéis poner 350 gramos de azúcar 150 mililitros de agua y una cucharada de limón lo lleváis a ebullición meneáis un poco, lo tenéis un rato, vais viendo cómo se va volviendo transparente así como se puede ver aquí o con cierta translucidez pero bastante transparente y, y ya se queda así yo lo he tenido por tres meses y he leído que se pueden llegar a, a tener por seis o un año incluso. Añadimos el azúcar invertido. Y a mí como me gusta que tenga un toquecito un poco ácido, pues le voy a poner un, un chorrito de limón. Pero eso ya es a gusto también. Si queréis que os quede dulce, pues entonces no, no se lo echáis. También me gusta echarle moras que estén todavía un poquito rojas porque también le da ese punto de acidez que a mí me gusta. Y ahora vamos a batir. Y ahora ya seguimos batiendo. Hay que tener en cuenta que el azúcar invertido endulza bastante más que el azúcar normal. Le doy. Ahora ya lo hemos batido, se ha quedado perfectamente mezclado todo. Y simplemente lo podríamos echar en, las, en los moldes que vamos a meter al congelador. Yo lo voy a echar aquí veis qué color morado tan chulo que ha, que ha quedado si lo dejamos un poco reposar también nos sirve para que no queden estas burbujas y sería cuando lo metiéramos en la, en el congelador eh, si tenemos heladera pues obviamente lo hacemos en la heladera y si lo hacemos en el congelador pues yo he comprobado que no hace falta ir a la cada poco a batirlo para quitar, para romper los cristales. Al utilizar, creo que es por utilizar solo el azúcar invertido, la verdad es que lo meto y a la mañana siguiente, lo, eso sí, lo tienes que sacar un ratito antes de que lo quieras comer, pero es bastante fácil de, de hacer la bolita. Para que lo hubierais terminado, hicimos un helado ayer y lo voy a sacar aquí. Se ha derretido un poco porque he tardado más de la cuenta en hacer los vídeos, pero bueno. Con un par de cucharas podemos hacer las bolitas. Si lo ponemos con la misma fruta fresca en crudo, queda muy rico. ¡Arriba la maleza!